Hola, ¿qué tal? Soy Biber de jugandolinux.com y como no vamos a jugar a la party de Beloren. Hoy ha lanzado la versión 0.13 y nada, había una fiesta que empezaba a las 8, llegamos un poquito tarde, pero bueno, vamos a ver qué tal. Yo tengo, ya veis que ha cambiado el ha cambiado el aspecto del juego. Tiene unos barquitos y parece que la temática va por ahí. Voy a saludar aquí a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Kaelan, Bunny y Santi, ¿no? Hola, hola, ¿podéis saludar? Hola, sí, me he mateado. Sí, Santi, sí. Santi, muy Pero bien. En el... Sí, Santi. Ok, pues vamos a ver, que ya estamos en directo, estamos en Twitch. Wanderlinux.com, ya sabéis la web de para jugar en linux y bueno vamos entrando no santi que ¿Sí? ni tiene en, en Belorén? no sé si me oí me oí me oí eh, sí vale eh, uy he puesto aparecer aquí este, bueno. yo de nombre tengo abuela en tanga <coughs> <risa> lo que hay. Ajá. Vale, lo que hacemos es que ponemos en el chat Location Yo no sé jugar pero es que lo, lo hago. Bueno, hay una party Y ves mirando, ¿vale? Ves mirando porque lo que vamos a hacer es que nos van a enseñar Cosas en la party eh, Vale, ¿cómo se quitaba para poder marcar el... papá no, el mapa no. Mapa. Location Party. Vale. Esto. No sé si lo estáis viendo bien. Decidme si lo veis bien en Twitch. Ah, yo no he entrado. Pero puedo entrar. En el, el, el monitor secundario que tengo. Ok. Eh, dejarlo ahí. Bueno. Vale. Vale. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta vale si hay algún mensaje o estoy leyendo sí, claro, que te escribí, te escribí ah muy bien, eres tú, perfecto muy bien bueno aquí hay un montón de gente, ¿cómo se hacía chicos? A ver, mis chicos, ¿cómo se metía uno en un grupo? Eh, haciendo O y buscando... A la O, ¿no? Y sí. cómo... No, pero me han mandado un, un, una invitación. Mándame. Un segundo. ¿Tú cómo sos? Digo, ¿cómo te llamas? Pues, ¿P.Vader? ¿Y soy el famoso, famoso De D.Vader. -E p, P. Ya te tengo aquí, tranquilo. Ahora te invito. Pero. ¿Por qué no puedo invitar? Será que no tenemos amigos en Steam. va no, esto no va por Steam. Esto no va por Steam. 247 jugadores, pues. ¿Cómo ha el servidor, no? Sí. Madre mía, no pega ni un tirón. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha mejorado esto? ¡Qué barbaridad! Ahí te invité. Vale, ¿cómo vamos. A activar la cuenta de los gps? Para que te los muestre. A ver. Espérate, te tengo que invitar yo. Yo, yo, yo te mandé. F3. Nuevo va, sonido. No bueno, 3, veo. veo. Espérate. F3. F3 si no recuerdo más, sí. 30 me está haciendo. 30. A mí me va. A... Te puede ir bien. Bueno, tiene un pin de 100 milisegundos y 60 FPS fijo, A los FPS es muy bien, lo que veo es el... Creo que le subí todo la, al alto. A ver, vale. Chicos, ¿cómo puedo invitar yo al grupo? A eh, ver, si voy a... no el líder no puedo. Bueno, pues invito yo, sí, a ver. Puede. ¿Cuál es el, el tuyo? ¿Mío? Sí. Vani, um, have uh, a respet. Venga, te Bunny invito. ¿Y el, ¿Y el último? ¿Cómo era el otro? Uh, ¿Kaelan? Uh, ¿Kaelan? Sí, sí, Kaelan. No logro llegar a No te veo aquí, Kaelan. ¿Se escribe así? De cómo cómo se escribe, no te pues se escribe como Calene. ¿Cómo? Has puesto Calene, ah, no. Ah, no me he equivocado, no. Yo me estoy confundiendo, es me lo mando por traron. el chat. ¿Cómo? Lo mando por el chat. Ah, vale. Venga, te invito. Ya tienes que tener la invitación. Para aceptar la invitación tienes que pulsar la O, ¿vale? Para poder manejar el ratón mientras pulsar la O y aceptar la invitación. Entonces te aparecerá que estamos en el mismo grupo. Bueno, yo he echado un vistazo por aquí. Si queréis acompañarme. ¿Cómo lo veo? Eh, pues Buena pregunta. Porque el nombre de sí, nuestro grupo pena, está está diferente. Y además aparece en el mapa, ¿Vale? Yo de todas maneras voy a mirar porque aquí habrá unos quests. Habrá unos. Y diciéndome, chicos, vosotros que sabéis más de. Hay aquí una. Una. Como una. ¿Cuánto. ¿Cuánto? ¿Qué pin te da, Santi? Yo en el estoy F3. En ya, ya, por eso que eh, me interesa. Bueno, el F3 debajo FPS te pone el pin: 1, 3, 2 milisegundos. 132, pues no está nada mal A mí me va 82, estoy en Europa O sea, yo que tener de, menos de 200 de... o Se estaría Eh, sí, porque otras veces Sí es verdad que ha tenido Un poquito de, de ping el juego Cuando el tenía el mucha tiene gente regiones, O es un servidor solo Si no recuerdo más, me dijo el desarrollador Que ahora mismo tienen un Uno En la nube Posiblemente tendrá no Uno sé, por uno que diga Sudamérica, no que diga. A ver, creo Europa, que lo tenían en Europa. Diga... No, porque, bueno, tiene un, un presupuesto pequeño. Creo que solo tienen uno en Europa, pero no sé si de qué lo tendrán bien optimizado. Porque, evidentemente, si tú tienes. Yo tengo un pin de 70, tú tienes uno de 100. Puede ser, ¿vale? Puede ser. Si son servidores bien optimizados. Puede estar en ese entre los 100 y los 200. Lo normal si está en otro continente, no? Y pues si tiene ya. una buena conexión, si tiene una buena conexión, claro. Bueno, qué hay que hay en este enseñarme algo. Anda, que estoy un poco perdido. Veo ahí un como un, un templo. Un templo, Pero señor, ¿dónde están? a ver, mira, pone el, en el chat en el chat, pone barra, ¿Sí? barra, ¿Cómo lo, el chat? A ver, poniendo el mayúscula 7 barra. Barra y pone Location En inglés, Location ¿Cómo? ¿Cómo activo el chat? Location, eh, con la barra, con la barra Barra, o sea que en el 7, mayúscula 7 Si tiene un teclado en español No, en inglés, americano. En inglés, pues la barra La barra de, de comando, ¿sabes? Como el punto barra, el barra... No. Sí, pude, pude. Vale, sí, pues barra, hay. Location, Location Punto barra No, punto barra no, barra normal Barra normal, Location y, ahí te, y, y te pondrás party Bueno, pones party y te aparece en, en medio de la party Está, ahí estoy Vale, bien, pues A wow, ver, aquí que aquí ¿qué tenemos ¿Se te ha bajado mucho? Cargaron mucho No, 40 Vale, vale, bueno, a ver Antes, en la última partida que hicimos Que podéis ver el vídeo Es verdad que cuando había zonas donde Ostras, aquí hay barcos Y hay de todo igual algunas cosas bueno si le das control te sale la voy a volar para que veáis cómo se vuela a ver si llega el barco para volar? control y te sale puedes sacar el, el ala y te tienes la que delta. lanzar el ala delta sí ah, te cura, que... de, claro claro tienes que altura voy a ir a ver si veo el barco Me da fatal el cuadro. No tiene lo mejor. No tú qué. Cuando hay mucha gente, a lo mejor. Bueno, ahora sí tengo 280 milisegundos. ¿no? Ay, claro. Es que ahí está el. Está otro lado. 60 y 86. 60 y 86, claro. El problema es cuando te... hay mucha gente. En el momento que tienes que. Bueno, no sé si alguno estáis viendo en el chat, en el, en el tweet en el ah, Twitch o Telegram. Decidme qué tal os parece. El, ¿Cómo lo estoy veis? Bien. Estoy viendo y va bien. Bueno, pero pues a ver si nos pueden comentar a alguien qué tal le parece. A ver, parece, por lo que veo aquí en el mapa, ¿vale? Aquí han, han puesto una fiesta aquí, ¿veis? Donde estoy señalando. Ah, no, aquí, perdón. Es que, claro, en el mapa no se ve. Siempre ponen aquí en medio de esta de esta isla, creo recordar, cuando le hicimos la última vez con está, son eh? link, en el mapa no va a haber nada, porque como para la fiesta han creado esto. Voy a volver location party. Location party, vuelvo otra vez. A ver el pin. Es verdad que cuando aparece, el pin se, se sube, ¿vale? Ahora cuando te alejas un poco donde haya muchos jugadores, ¿eh? se establece. Se establece. Se, quizá la... ¿Esto qué es? No voy a cocinar. Barra, location, party. ¡Oh, no! ¡Ostras! Qué guantazo pegado. Bueno, hay dos cosas nuevas, ¿no, chicos? El, el, el hielo, que no lo vamos a poder ver aquí. Ahora se sí. puede pat patinar en el claro, hielo, claro, claro, estoy. patinar sí. en el hielo y, y esquiar, ¿no? Hay algún sí. sitio donde se pueda probar aquí, no creo, ¿no? Este, bueno, no, no creo. ¿qué hace el Montaña. barco? Ahí? No me... ah, estoy viendo un barco botando, botando eh, literalmente sí. en el agua. ¿Qué están lo no si es un, Erxi, un No, no, no, no, es un barco pirata que está botando Obvio. en el agua. No, no, no, yo tengo que montarme eso. Yo tengo que montarme <risa> bueno, en eso. Bueno, eh, los amigos hacen cosas graciosas, ¿no? Para... No, yo tengo que montarme en eso. No, eso va a pegar una... un pin, que flipa. No, de, no yo voy. ¿Y cómo que va a volar? Pues venga, vamos a volar, a ver si lo pillo A ver, a ver si. Espérate, espérate. Que lo voy a pillar ah, en el ya salto. Sé cuál es. Me voy a pillar cuando...? ¡No, sí. No, no! ¡No, no! ¡Que llego, que llego, que llego! Que... ¡No! ¡No me deja! A ver si yo puedo.. qué este maldito, barco. qué maldito con el barco Bugatti, Bugatti tengo Reyes, una idea ¿sabes? espérate, hay que saltar justo cuando esté a ver tengo una idea porque he comprado muchas habilidades de escalar la madre que lo trajo está muy difícil <risa> no deja a ver, ¿dónde la plata bien, me creo esto de yo no sé si nos están tomando el pelo yo tengo una idea ¿qué? ¿dónde estáis? Estamos aquí con un barco que está dando andando... ¿Alguien se ha subido? No, pero te tira otra vez fuera. Miren el mapa, no sale en el mapa. El mapa está vacío, porque esta isla la crean para la party. Cuando... Normalmente en un par de actualizaciones lo borrarán esto. antes había Sigue la party, ¿eh? Sigue la party de la última, ¿eh? Creo. De la última, no. Estaba justamente aquí. ¿Cómo subo? Que no, no estaba justamente. Yo equipo. creo que no deja subir. están tomando el pelo estos admi. Bueno, eh, vamos a location. Eh, eh, voy, party. voy a llegar, voy a llegar. Deja, sí, ¿Ha subido? Sí. Ah, oh, bueno, pero voy a morir de caída. <risa> no, el agua te previene. Y me escapo por los pelos. Bueno, yo voy a ver. Yo es que no veo ningún admin, con tantísima gente. Ahora mismo cuántos hay. ¿Cuántos es que jugadores no hay? No puedo. ¿Cómo para... se veían los jugadores? Amplio. Hola, can hola canseco, ¿qué tal? ¿Cuándo te vas a instalar este juego, hombre? Siempre queremos es que te una a nosotros. Estamos en Mumble, por cierto, por si quieres pasarte. A ver, ah, yo ya sé lo que hay. Hecho... Solo para que lo pruebes, no, no para que te enganches a jugar. Que yo sé que. Nosotros hicimos un directo hace ya mucho tiempo. Nosotros somos. Diferente. Dios, cómo vuela el barco. Y yo voy a, a intentar subirme. Bueno, pero tiene que haber más cosas aquí: juegos y cosas, ¿no? ¿Dónde están? Mira, estoy viendo aquí una no. torre. Esto tiene es daño. El barco. Que me ha pegado un guantazo el barco. A ver, yo voy a al. Voy a Yo voy a intentar escalar el ¿Qué hay que hacer en este coso? Que me ha atropellado el barco. Ay, mira, hay una torre que no sé si podemos subir, a ver. No me va a dar para... ¡Ah! Yo, voy a pa yo voy a intentar llegar al barco Si me meto en la mini casa del barco Yo creo que voy para llegar Me cago en la leche oh, Ah yeah. ya, a ver Me cago en la leche ¡Oh! ¿Te has subido al barco? Está difícil manejar aquí el... ¿El qué? Con tanta acantilados Pegan un guantazo y no hay retorno A ver voy a ir por este túnel a ver dónde me lleva Se puede trepar Se puede trepar pero te gasta la energía entonces... O tiene desarrollado el jugador Aunque con. con o después ir subiendo se te va apoyando en el sitio. O usa un martillo. Martillo, ¿cómo se usa el martillo? Mira, eh, yo estoy subiendo. El... Ah bueno. Y y no tiene la habilidad del martillo. Me cago en la posible. leche. Venga, vámonos. Bueno. Ah, yo voy a llegar al que seguro de esto, Hay una como una ciudad. No. Bueno, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que han bueno. hecho en Velo en, en, en 13? Eh, es como una nuestro con el agua. Eh. No, pero vamos a ver, han puesto a, ahora se pueden hacer armas como, eso no lo he Modulares. bien. Modulares. Que se, que se hacen con componentes y... Um, se pueden combinar. Componentes. No, que tienes que hacer componentes para hacer las armas. Ah, entiendo, entiendo. Vale, vale. Ah, mira, por aquí voy a subir. Por, por eso tengo estas dagas. Porque antes era imposible de conseguir las dagas, pero ahora me las ha he hecho. Cool. cool. Era, imposible. era como un cero. Luna, algo. lunita. A ver. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos todos al centro de la parte. ¿Qué hay que hacer en la parte? Uh, pues no lo sé, hay que averiguarlo. Solamente hay um, hay es cosas para hacer. ¿Y cómo hay que poner para entrar a la parte? Me olvidé de vuelta. Location, ¿Cómo se ha subido party. la gente ahí arriba? ¿A dónde? Uh, uh, ¿Por, ¿Por qué antes había un Ups. Bueno, vamos a ver eh, No sé, a ver si alguno ha encontrado algo Tiene que haber, que, a ver, qué que han dicho eh, Había leído yo, voy a leer la noticia ah, ah, ah. Había leído yo Acá esto algo eh, Bueno, estarán lanzando cohetes, ¿no? Todo puede ser Oh, He encontrado un bug Sí, pues repórtalo <risa> Bueno, esto realmente este, Esta isla puede tener No el, el mapa que se genera No, pero Cuando quiero decir un que servidor. Hay un bug en el juego ¿Un bug en el juego? Sí, oh. no me deja, no me deja de Quitarme la linterna A mí sí ah, yo igual. A mí sí Yo no tengo problema No, pero tenés activado el mouse, capaz la G, ¿qué problema hay? No me deja ¿En serio? Sí eh, A ver, voy a hablar que, que había um... eh, también podemos enseñar eh, No sé, armaduras del juego nunca hemos enseñado armaduras Armas Armaduras Ay el barco ¿Cómo se ve la gente que hay? Ah, aquí, 245, 250, eh. O sea, la última vez fueron 150, si no recuerdo mal, eso creo ah, que lo sabe. Acá. Mi casa es mía, no la quiero intercambiar por nada. A joder el artista, verdad, a ver. A ver, vélo en 13. La parte, la parte. Dice que hay que, que encontrar ir. tesoro. Dice que en la isla que han creado hay una serie de minigames y otros evento. Además explora Handcrafted Jungle, la isla, con los tesoros. Ok. Ok. Vamos a subir aquí a ver qué... Esto de aquí va. ¿Puedo seguir subiendo? No, no, aquí no. ¿Por dónde subo? Pregunta dónde están las islas eh, No lo sé, yo veo ahí cosas... A ver... voy a intentarlo. Esto no es... No, no... No consigo subir en lo alto del todo quizás sea... Usa una arma martillo ¿Cómo se veía la.. Eh, sabes que hay escaleras para esto? ¿Para llegar al alto del todo? Claro, aquí. Aquí qué? ¿De dónde más? Ah, no me ha saltado. Ah, no, que me he confundido, creo que te refería a otra planta. Pero sí que se puede llevar. Vamos a salir volando de aquí. A ver. Ahí hay una piedra pues tío, yo no veo nada por aquí, ¿Quién, alguien me da una pista. No, no sé, es que te voy a hacer un trade a ver. A ¿Qué me va a dar? Me va a dar un. A ver, ¿dónde se ve ¿Sí, el sí? armamento? ¿Qué? ¿Sí? El armamento, ¿dónde se ve mi armamento? Ve. y para craftearse, el cual también te abre. No, pero no. para ver mi.. Bueno, ve. Ve. He dicho ve. Que... Ah, bueno, me ha hecho traer. Um... Oh, pero es que aquí tengo un montón de cosas que no tengo ni idea ni para qué sirve. Como Y no tú... tengo más espacio. Tengo un arco muy bueno? Tengo un arco muy bueno, ¿no? ¿Tienes un martillo? Um... Tengo una... Recomendación. Te voy a decir... La espada o... de bronce es un paquete, ¿no? Hola. Hola. ¿Sí, nuevo. No te voy a decir lo que es bastante mal. Pues la espada, parece que es bastante mala, ¿no? Eh, dame la espada y te la llevo. ¿Dónde y está, te doy algo Estamos otro. en la parte. Estamos eh... en medio de la parte. Y el... Ah, no, Acá mira. El el... A ver. La piedra, no, la piedra, bueno. No sé eh, Iron Maul. No está mal. Mm, tengo un martillo deja... de 17. ¿No? Eh, vale, pues déjame. déjame un segundo. Oh, ¿qué un me ha hecho? No, no, no, que voy a craftear una cosa, pero si sí puedo. Ok. Eh. Uh, ¿qué, te... ¿Qué te puedo hacer? Tengo Reclam. Vale, tengo 13. Eh, uh, tengo. No. Ok, no te puedo hacer armadura de reclam. Eh, Se salieron. No, seguimos aquí. ¿Estamos por aquí? ¿No nos veo o qué? Estamos un poco viendo... No sé si nos está escuchando. Sí, él escucha. Vale, vale. Seguimos por aquí, pero la verdad es que no me aclaro yo dónde están no sé los minijuegos. No lo sé. Se supone que normalmente pone... Inglés, por lo que veo? Eh, bueno, no. Está... Hay gente que habla en inglés, pero... Está traducido, o sea, los NPC te van a hablar en español. No, claro, pero me refiero a la, a la comunidad, del chat. Eh sí, casi sabe. todo en inglés, sí, casi todo en inglés. Ahora mismo es muy pequeño, bueno, ¿qué me dispara así. Mm. Okay. Ah, mira, en el mapa. En el mapa veo.. en el mapa pequeño. No sé, si, si pones el mapa y lo acercas, sí puedes nunca... ver. ¿Qué arma preferiría? ¿Un martillo o, o un... una jada ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué se qué? aleja y te, y te...? A ver... El mapa. Con el más y el menos, al lado del nombre. Ya, ya, ya. Me pasa que... ...estoy intentando ver en ese mapa... ...si nos da alguna pista. Sí, eh. que, yo, yo tengo acá unas cosas para ir. Unas ubicaciones. ¿Por qué ir ahí? Vale. A ver por aquí. Pregunta: ¿tú preferirías una espada o una martillo? ¿o qué? Yo, una armadura. Uh, la armadura no, no te puedo dar porque no tengo plates. ¿Hay algo por ahí? hay algo? No sé, decime, dame pista. Uf, no veo no, no, la carajo. Como... Creo como... que <coughs> acá donde marca el mapa es en amarillo. Pero, eh, ¿prefiero un martillo o una espada? Eh, espada, espada, martillo, ya tengo uno. Pero como te, te lo voy a hacer una buena, buena, buena. Sí, sí, hazme una buena, buena. Pero, ¿qué al pasa? al norte que hay, me, me parece, estoy equivocado. ¿Al norte? No hay Al norte abritura. hay una isla y está el barco ese botando. Eh, Pero no hay que ir ahí. Yo ahora vuelvo. La verdad es que no tengo ni idea de dónde hay que ir. Aperta yo... la M, aperta la M. Pero la M. La M no veo nada te dice? La que, el... que ir ¿Qué te dice? No, esos amarillos son tus compañeros de equipo Ah <ríe> Claro No, no dice misiones no sale nada Se supone que las tienes que ir descubriendo Y que deben de ser evidentes Pero yo la verdad que no sé dónde están Lo que voy a meter es la jungla esta A ver qué pasa Okay. Ah, estoy en una tormenta Me he metido en la jungla, me he metido en una tormenta O oh, había una tormenta Ya no No sé A ver Bueno, han cambiado algo del weather, ¿no? Del clima que han hecho A ver, los expertos Ah, mira, sí, sí, estoy viendo una tormenta Jolines, tío, un barco y una tormenta Si me seguí Supongo que será esto Lo nuevo del weather, ¿no? Y aquí hay algo raro. ¡Tesoro, tesoro! ¿Esto qué es? No, esto es una olla de cocina. Me cago en la leche. ¿Y alguien me está disparando? os matan. No lo sé, yo estoy viendo flechas. y estoy escuchando. A lo mejor esto es que me salió de la zona. Estoy aquí en, una, en un sitio donde hay tormenta. Hay un árbol gigante. ¿No me veis? A ver. Soy un punto amarillo. Que me estoy alejando. Yo estoy siguiendo un camino. Y estoy aquí por como una... No sé, uno. Hay una estructura antigua... ...y He llegado a un templo. Un templo. Ostras, a ver. Un pedazo de templo gigante. Vale, esto se empieza a animar. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Me Subir por aquí. Ah, acá, cor, cat, cat, cat, ah y está saltando cor, la gente de lo alto cor, del templo. Cor, acá hay que ir. Estos cosas que hay, me parece. Arriba del templo hay algo. Dificultad. De calabozo 5 Bueno, pero que te han metido en un... En un quest Bueno, no en un quest, no, no en jefe Vale, yo estoy en lo alto de un templo Veo por allí Andy ¿Me ve Andy? ¿Me veis en lo alto? ¿Veis mi...? Ah, ubicación marcada ¿Quién marcó esto? Estoy haciendo un arma ahora mismo O sea, ¿me estoy gastando o reclamo? A ver, voy a intentar subir Uy. Y hay un tío en lo más alto de todo En la punta, punta, punta del templo que hace aquí ¿Esto qué es? Me estoy gastando mucho reclam en ti, lo sabes, ¿no? Ah, sí. Yo te lo agradezco. Uh, aunque me hace falta Bien. una cosa. ¿Me veis ¿Me veis ¿Dónde estoy? Bueno. Aquí arriba. Andy, me voy ver si sí, tú vas a encontrar el templo, ¿no? Pero no sé qué hacer en este templo. Algo debe, debe de haber. Uh, um... Hay unas piedras aquí alrededor. La montaña está allí. ¡Uf! Ahora se ven rayos, ¿la estáis viendo? En las tormentas. Conforme viene la.. Bueno, deciros, deciros, esto Este juego está en pre-alfa. Pre-alfa, ¿vale? Yo quiere decir que está en constante desarrollo. Eh, le falta mucho todavía, ¿vale? Se supone que debe tener un, un sistema de, de quest algún día y un modo bueno para ir ¿no? siguiendo pues tu historia. Pero bueno, ahora mismo está en un desarrollo más técnico y un poco, pues eso, yo creo que llegará una alfa o incluso una beta ¿no? en algún momento cuando tengan ya algo sólido para jugar. Así que, bueno, um, probarlo, probar uh -huh. el juego. Ah, mira, de, dentro del templo hay una escalera, amigo. Sí. Ah, vale, joder, qué mareo, tío. ¿Cómo se acercaba la cámara? Eh, eh, eso, es eso es como son todas las escaleras venoras. Bueno, no, esta, esta es la peor de todas que he visto. Nunca he visto una escalera tan, tan yo me ajustada. Voy a por el centro. Yo voy a intentar caerme por el centro. A ver, eso es lo que quiero yo. Para bajar rápido, tío. Me cago en la leche, sí que es difícil esto. A ver, hay que pegarse aquí a la pared y bajando. Ah, Entonces, ¿qué quiero decir cuando digo que velora es una pre-alfa? Que una pre es una pre-alfa de verdad. Que a veces se rompen cosas, que a veces resetean el mapa, que ahora están desarrollándolo. ¿Por qué digo esto? Porque hace un. no hace mucho es un clásico en Reddit. Alguien puso que bueno, que. que ¡Oh! ¡Ay! Eh, aquí pone por dos. ¿Qué quiere decir por sí. dos? Será uno de esos um, secretos. Yo he visto otra escalera en otros templos, voy a ir a mirar si hay um, más. No, hay una en una montaña, montaña también. también. Entonces, eh, pues nada, alguien comentó en Reddit que habló de Vélez, ¿no? Que era un juego que no se le estaba dando un poquito de... ¿No? Que, era, que le resultaba curioso que, que no se hablase más de, de este juego, ¿no? Un, un juego software libre con a mi entender, están por ahora de tan buena calidad en el desarrollo. Ojo, pre alfa ¿eh? Y bueno, ya llegaron los comentarios de... Este juego es una caca, este juego no sirve, no tiene quest, no da, ¿eh? Le falta no sé cuánto. O sea, es típico de Reddit, ¿no? El, el, el negativismo sin entender lo que realmente es este juego. Es lo que pasa cuando hay esas comunidades ya tan... Yeah. Oh, localización de cueva nueva, ¿Dónde? Ah bueno, uh, Cave. ¿Dónde está, a ver, espérate. Eh, han puesto que han hecho el, han puesto nuevos biomas en las cuevas, no Sí, creo que esto es un guau. ¡Wow! Espérate, espérate, enséñamelo, dime por dónde que lo veamos, que lo vea la gente en el directo. Oh, oh, esto es mareante, tío. Ahora voy a extender la luz. <risa> La madre que los trajo, ¿cómo he puesto estas escaleras aquí? De esta manera. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Esto es una prueba de. Vale, ya hace día, ¿ves? ¿eh? ¿Qué tal se ve por aquí? ¡Wow! ¡Qué cueva más chula! ¿Dónde estás? En location cave. Ah, location cave, pongo. Vale, pues. Os voy a enseñar las views pistas Desde lo alto del templo Hemos encontrado uno de los secretos Aquí tenemos todavía al super mago Que está ahí en lo alto ¡Anda! Míralo el tío tirando Este tiene que ser de los potentes Voy a tirar yo también ¿Vosotros estáis en una cueva? ¡Wow! ¡Qué cueva más chula! Entonces pongo location cave, ¿no? Sí Venga, vamos allá Location Cave estoy en una cave y qué pasa va entrando y está súper chulo por dentro y tiene muchas decoraciones que no hay en otras cuevas entonces todos los biomas estos famosos que ahora dicen que las cuevas están además conectadas no están conectadas sí. por dentro y es gigante A ver, hay gente que se baja a las cuevas así no yo no soy tan bueno se oh, Lava, el... lava, lava, lava. Oh Dios, qué chulo está esto, pero voy a quemarme vivo. Eh, pero estoy bajando, ¿dónde está? No te veo. Voy a quemarme vivo. ¿Seguro que aquí? ¿Dónde está la lava? Mejor, ¿dónde estás tú? Eh, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Eh, oh, ¿Dónde no. está? He muerto. He Estaba dentro de la cueva. Uh, no encuentro a nadie que sí me pueda tener arma, nada, nada, porque todas las MD no tienen. Tiene. Me más quería Sí, efectivamente, canseco. La crítica constructiva, bien, muy bien. Hubo gente que efectivamente hablaba que sí, que le faltaban los juegos, que tal, que cual. Pero bueno. No, no, ha empezado, no, ha, no ha pasado también con el speed a veces. pudieron, que ponemos, ¿pudieron o, averiguar que que ¿Sí? eh, Mira, si pones location, puedes ver las nuevas cosas que wow. hay. ¡Ostras, la madre que. Hay que hay nieve en las cuevas. La cueva, a ver, le voy qué a dar otra rilo. vez location a okay. Cave. Location, mira, si pones solo location, te va a decir qué localizaciones hay. Ahora mismo te han, han abierto la localización de cueva para enseñarte las nuevas cuevas. Entonces pones location, Cave. Y aparece en una eh, cueva me acabo de del juego. Locación... Crash Cave Vale, vale. ahí, ahí dónde Pues está dentro de una cueva Yo voy a bajar un poco ahí A ver, a ver si puedo bajar Ostras, estoy bajando ¡Qué, qué caña! ¡Qué bueno soy! No ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Muerto, pero... ¿Qué te ha pasado? ¿Se ha crasheado? A mí me pasó antes Sí, aquí hay para patinar. Pero, pero tío, dime dónde. A ver, si me espera un poquito. Es que si es me dice dónde está. La jugada interconectada ahora. Pues llévame hasta allí. En sí, acá, También. A ver. A ver si. Vale, te estoy viendo el nick. A ver si consigo. Aquí, aquí. Ah, vale, vale, yo te veo. Venga, a ver. Aquí cambia hielo. Y mira. Co a ver. ¿Qué pasa? Mira aquí. Pero, ¿Cómo lo ha? ¡Ah! Que resbala. <risa> Patinas, ¿no? como patina? Hay sí. otro player. Yeah, madre mía. Aquí estamos patinando en el hielo. Entonces, ¿y se puede esquiar? Esto para eh. Esto es gracioso no sé. Hombre, supongo que habrá Ah, entonces todo esto azul Que se ve es hielo Sí, y esto será Esto es nieve Pero cómo se espera? No, esto es hielo Esto es nieve Supongo que en la nieve Esto de aquí que ves, Santi Esto es donde estoy yo es hielo Esto es nuevo que han puesto resbala. Bueno, que resbala No resbala tanto Eh... Un poquito Tiene inercia Le han puesto inercia Supongo que lo irán ajustando A ver... Ah, vale. Mira, en el mapa te pone la zona azul es oscura el hielo y la zona clara, la zona clara será vale. el hielo, Neverland. la nieve, perdón. Y Neverland. dices que había que había lava, ¿por dónde? Enseñarlo antes. En otra dirección. Enseñarlo. A, a encontrar a estar estará para acá. A ver. ¿Y se puede buscar. A ver, esto, esto luego lo irá, lo pondrán en el mapa en el mapa oficial, pero. En el servidor oficial, en el mapa que genera el servidor. Ah, aquí también resbala. Uh, esto sí. está chulo porque hay como. Repala donde hay. donde el, el mapa que se ve azul oscuro. Eso es hielo. Y lo que se ve un poquito más blanco es la nieve. Oh, yeah. Hostia. Ahora, ¿cómo se hará. ¿Cómo se llega a la. a la... Por aquí abajo, pero tiene mucho. Ostras, cuidado. ostras que cuando llega... Oh, mira te puedes lanzar tengo... con el ala delta, en las cuevas llevo a la gente que se lanza sí, con, el ala, con el ala delta. Mira esto. Oh, bueno, y llega súper rápido. Ahí voy. Sí. Eh, bien, bien, yo bien. no haría dale, eso, dale. porque ahora vendrá la parte de la cueva que lava. ahora Bueno, en las cuevas la cueva ya, ya pusieron que los minerales se pueden craftear, ¿no? Puedes ir recogiendo minerales para luego... Oye, Bani, está ahí? No, estoy intentando hacerte un arma. Ah vale, tú sigue ahí de herrero Muy bien, muy bien chaval um, Una cosa, ahora Ahora um, Un poco más lento por aquí Que ahora viene la lava La lava Aquí, aquí, sí ¿Ves con... la, la lava? ¿Ves la luz? ¿Nos siga, que... ¿Nos sigue? ¿Nos ah. ve el Nick? ¿Nos ve el Nick? Mira, la Tienes que ver el punto amarillo O te marco, espérate, te voy a marcar en el mapa Es que si te marca en el mapa A ver es que no los veo Bueno, te he marcado, he, marcado un, un... he puesto un marcador Ahora los marcadores los ve el equipo, ¿no? Sí Am, Debería de verlo mi ¿Te, ¿Te salió el equipo? En la oscuridad. No, de ha salido el... no, está en el equipo ¿Te gusta cómo abrí en la oscuridad la armadura? De dragón Me falta Bunny en el equipo hey, Sí, porque me ha avante... todo. Ya está Pero la... ¿Está ahí los tres yo estoy viendo los tres Sí. sí. los cuatro el, ah, sí. Eh, He puesto el... Ah, ostras, ahí veo la lava Bueno, madre eh, mía si la, caes... lava, la lava está peligrosa, ¿no? Anda por aquí Pero está chulo como está todo rojo Mira, mira, lo han puesto ahí el... Ahora, aquí habrá que saltar Porque si no... Problemillo Pero, ¿Dónde aquí. están? ¿Nos ve, ¿Nos veo o no nos ve. No, no los veo Tienes que buscar nuestro nick En la pantalla no, no o, pero ¿No has visto el marcador que te he puesto? No. En el mapa, ¿no lo ves? Para mí, pa mí que se me salieron No, yo te veo aquí, estamos los tres en el mismo grupo Vuelve a darle a Cave Después del no. hielo hay una zona donde puedes seguir bajando Muy pronunciada, hay un agujero Bueno, la te musiquilla mata? está chula. ¿Qué te mata? Bueno, hay bichos, ¿eh? eh. Hay bichos. Cuidado. Y ahora... Mi... Cuidado, eh. Ah, pero eh... está hablando aquí con el experto. Uy, uy, uy, que estoy llegando al infierno. <risa> qué musiquilla! <risa> uy, uy, uy. Aquí hay auténticos ríos de lava, eh. Oh, ¿y cómo ha llegado la gente allí? Eh. Oh, Andy, siento sí, decirte sí, que estás. Sí. Has... No, sigo vivo. ¿Sigues vivo? He sobrevivido. Venga, ve hasta dónde llegamos. Bueno, hay una piedra saltando en la lava. No, estoy muertísimo. ¿En serio? Yo estoy en la... Me mataron. Vamos, se ya que me gusta, que ¿eh? De... ¿Qué? ¿Te has matado? De... Vuelvan a lo la... que... Ah, pues yo llegué al final de la cueva. ¿En serio? Pues creo que... Vamos a ver. No, a lo mejor... No, no. Es... Ah, no. Tiene truco. Sí, que estas, las cuevas no... Las cuevas, son... no... las cuevas están interconectadas y son... Creo que nunca terminan. Madre mía. Bueno, nunca terminan porque salen en otro lado del mundo. ¡No! Ahora que sí los veo. ¿Ahora me veis? Ahora estoy yendo súper rápido por la cueva. Bueno, yo es que ya me he perdido, eh. Yo ya no sé ni dónde estoy. Estoy metido en el mismísimo infierno. Pero no sé decirte ni dónde narizas esto. ¿eh? Dios, si apagas la luz en la en las gigantes, estas saben mira ¡No! ¡No! ¡No mueras! No mueras. Morí. He muerto. Si um, sales de la lava, um, uh, Bueno, y la aparece va a otro, la para... otra vez aparezca otra vez. Bueno, ¿qué ha pasado? No pa, no, pa, no pa. ¿Dónde están? Eh, bueno, yo es que apareció donde tenía la partida Entonces ahora tengo que poner location Location y me dice que es party spawn Bueno, yo vuelvo a la party a ver si hay Bueno, eh, ¿os ha salido la musiquilla de la ¿O ha salido la musiquilla de la lava? Ah, no, eso es que aleatorio. No, ah, pues cuando vaya, si, veis, si escucháis el directo vais a alucinar. De hecho no sé si está demasiado sí, fuerte. Había antes de que um... antes de que estuviéramos en la parte de la lava. Uh. Bueno yo voy a seguir otra vez el mapa a ver si consigo llegar. Ahí hay un puente. Bueno eso no. Oh, ha ¡Ah, aparecido un dragón. Poner location party. Location party. Ah. Con location party, corre, corre. Hay un pedazo de dragón. En la por el Smoke. location party. Ah. Volver Smoke. a la party. Ah, Está el vez. super dragón aquí. Otra vez Smoke, que lo pusieron en la otra parte. Oh, <ríe> Qué pedazo de bicho. Esto es señor de banillas. Ah, este es Smaug, ¿no? ¿Podemos darle? ¿Caña? Ahí cago. No. ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio de...? Bueno, yo ¿Es le... Es mao? Muere. ¿El pin? el pin, el pin, el pin Sí, Es verdad que el pin ha subido ahora, ¿eh? Parece que es Mau. No, Dios, un pixel de su cuerpo es um, todo el mío. Hombre, es que es Mau. Ah, bueno, es verdad que mi personaje es un enano. Súper pequeño. Eso ¿Cómo, sí. ¿Cómo me salgo, bro? Location, barra location party, pero qué quiere, qué quiere hacer? Que dentro del dragón. Que está dentro del dragón. Sí. Pues vuelvo Uy, a. La... Yo quiero entrar en el dragón. ¿Y cómo ha entrado en el dragón? Ah, ¿por aquí <risa> <Puerta>. <risa> Ah, ¿que hay una puerta? Una hueco. ¿En hueco. serio? Es well, una algo. casa y el dragón está dentro. Ah, no sé. vale, vale, vale. Oh. Ha oh, entrado en el dragón. Pero el dragón solo sí. lo pone en las partes o está en la parte a un comando. Ah, me ha salido el dragón. Sí, cuando empieza la música, ¿no? Canseco ¿Qué? se escucha un poquito fuerte. Wow, una ruina. Se ven. Ya, es que Deciros que el directo gigante. ha sido un poco así. <risa> Estábamos no íbamos a hacer directo, pero pero bueno, como estáis preguntando por Veloren y yo sé que os gusta mucho Veloren. Ah, ¿Será por la conexión mover Vale, te no, que no, no lo he configurado. Le, le, le he puesto el directo ah, un poco así a lo loco. No puedo mover. Y... Tengo 300 de pin. Con razón, no puedo moverme. Ahora mismo es que con el dragón y los. Es verdad que yo estoy viendo ahí jugadores que se mueven un poco raro. Es Entonces, posible, a ver. No, ahora, ah, ahora, ahora ha bajado, ahora está bien. ¿Y ah, cuántos bien. jugadores ah, tenemos? 212. 300, 300, tengo yo. 300, uff, ha, no ha subido mucho. Ha subido mucho. Eh, vete buscar? a otra vete a otra la localización la a, ver si, a ver si te va... No sé, pon Location Spawn o Location Cave otra vez. A ver si... te, te restablece. ¿Había, ¿Había dicho si espada o martillo? Quería una espada. Ah, Me hace falta una espada, creo. a ver. Long... Yo tengo... Tengo una espada de 3. Eh, pues yo te voy a yo tengo un martillo, un, un, un, un hacha de 3. Un, no tengo un arco 21 Y un martillo de 17 Tampoco es que sea ah, Eso es súper potente sí, A ver, ¿cómo puedo ¿Cómo puedo eh, ¿Cómo puedo hacer trade? Eh, trade eh, Ostras eh, ¿Cómo hago el trade? ¿Cómo hago el trade con uno de vosotros? a uh, la T a la T a ver T T con quién pero no yo con este no fuera pero cómo hago, cómo, cómo hago hago trade con, con quién ah tengo que espérate trade no cómo hago el trade chicos? con quién con la T con la T ah ¿Sí, enfrente de alguien no, ah, no, en se es muchos materiales. Ahí, Venga, ahí, ahí, ahí. A ver Entonces A ver, esto No esto no Esto no Esto, esto No, esto no Y que, y que te, lo, te lo aceptaste Espérate, espérate Uno Dos No, eso, no, no hace falta que me den nada. Es para que tenga algo ahí. ¿Me estás regalando? Sí, sí, sí. Aquí tienes tres armas. De ¿Te manera, eso hacia, a, matando 25. bosses. Matando bosses, dale. Aquí Buscando y hace, la... metiéndote en, en lo, donde hay bosses lo, en los mapas, vas consiguiendo cosas y crafteando. ¿Cómo el activo para, pues para, para, para la para I, la B la, la C. La veo o la C. Entonces... ¿Dónde estás, Bunny? Eh, yo lo que me gustaría que pusieran es que um, cuando no te, te pueden meterte en Pero te voy a bajar un poquito el volumen de... ¿Y ¿Qué fue me... que me diste? Te di un arco, te di un... ¿Pero dónde lo veo? Oh. <risa> es que no sé si dártelo porque a lo mejor me, me sirve a mí también. Pero, pero, pero, ¿cómo te atreves? O sea, me estás diciendo, me llevas media hora diciendo que me estás crafteando es una cosa no sé y de repente lo me dices, que... no, me lo quedo. No, o sea, no sé eres, un eres... De 31. No me lo puedo creer lo que me acabas de hacer. Y mi arma es de 30. No me lo puedo creer. Bueno, pues ¿Qué? quédatelo, quédatelo, no te 30 preocupes. 30 lo mejor del juego. 31.2. ¿En serio? Eso es mejor bueno, yo voy a seguir mirando el mapa A ver, de eh, todas maneras puede... voy, voy a ponerme el martillo Me has dicho que con el martillo Bueno, pero, pero ¿cómo me activo Bueno, te doy otra arma que es bastante buena igualmente Eh, ¿cómo, se, cómo te colocaban las cosas en el, en el inventario? Eh, bien eh, Porque no me deja Porque ponerme quiero... el. ¿Dónde lo veo? Quiero saber Con la... el 1, 2, 3 la B, la B, la B, la B Ahora vale Ay y cómo...? te invito a traer sitio secreto, toma ya ¿Cómo se. sube con. Ha dicho con el martillo? Uno. ¿Qué? Directamente a una salida. ¿Cómo se, wow. ¿Cómo se saltaba con el martillo? ¿Cómo era eso? Uno. ¿Al uno? ¿Qué? Uno, al ¿Uno? ¿Le doy al uno? ¿Y? Ah, es porque no tiene la vida. Ay, qué gracioso. Vale. Bueno, eh... bueno, voy a seguir el mapa. A ver qué nos encontramos por aquí. Eh, te echo, eh, Al oeste. Un trail, voy al oeste. Trail. ¿Dónde te está el tray? Un... Es que no veo. Pues oh. con usted. A ver, aceptar. Vamos, vamos, vamos. vamos. Eh, ¿Tienes espacio? No, no tengo Hay espacio. Una ciudad Debería aquí. tener espacio, pero no sé por qué no tengo espacio. Hay una ciudad, espérate, espérate, toma. Le doy esto. esto. Aquí hay una Venga, ciudad, eh Tengo jale. ¿Dónde hay una ciudad? Señágamelo. Eh, un te la apunto en el mapa. Apúntamelo en el mapa. No Okay Ok, ¿acepta? Sí, tengo un Frosul. Es 21, no mucho, pero. Muy bien, es es muchas yo, gracias. Eh, tengo. Ah, pero yo, auto si yo te tengo. Yo tengo un arco de 21. Que suena gracioso pero no tengo arco, arco a ver ¿dónde me, dónde me has puesto en el mapa no veo ah en el mapa aquí Uf. Ah, qué lejos, Están Venga, por ya, lejos. solo a cruzar un lago y dices que hay una ciudad pero es nueva eh, sí es una, es una ciudad en ruinas gigante ah pero esa la he visto yo antes creo donde hemos llegado antes al templo no, no. esa estaba en el norte esto, esto, esto está lejos cómo se cierra cómo se cierra a ver no. Se, se han escapado los chefs. Se han escapado. ¿Cómo se cierra la, en la ventanita del grupo? Ah, aquí grupo, ya está. Nada, no he dicho nada. Ah, Entonces dices que, que por aquí hay un... Un como tem templo de son mini en Ah, pero vaya a tener que cruzar mucho. No, sí. Sacas de noche y no, no veo... Y tenemos que volver a la parte oh. o sea que... Toma otro secreto. ¿Ahí hay secreto? ¿Ahí? Sí, como el uh, X2, pero no sé lo que va a ser. A ver qué va a ser. ¿Y qué pasa uh. con el X2? Oh, Dios, no, no, no. Esto, esto me está confundiendo mucho. ¿Qué? Dice Y4. X2, Y4. Uf, esas son unas coordenadas para algo. Ahí está el minijuego. Eh, eh. A ver si hay coordenadas en el juego. ¿En el mapa? Si sí, hay, sí. ¡Oh! sí, hay coordenada en el juego. Tenemos sí, que encontrar la Z. Hay que encontrar la Z. Vale, vale, vale. ¿Dónde está vale. la Z? Entonces, tú has llegado a la Y, pero. ¿Dónde estás? O sea, tiene que estar cerca. No, esto nosotros. Pero estamos... apunta, apunta, apunta, apunta. ¿Cuál era el X? Uf, ¿hay que subir todo esto? No recuerdo. Puedes subir. Era X4, ¿no? Pulsando espacio se sube. No era X2 y Y4. Qué raro. Y ahora la C. Z... X2 Y4. Mm -hmm. y 4 Pero si se, se, se cae. Se se cae se mejor, no? no, pulsa espacio. <ríe> no, pulsa espacio. <ríe> <ríe> Pero bueno. Lo que pasa es que te cansa. Si coges paredes muy largas te cansa. Ah, vale, sí. Pero hay poquito a poco. Que dure más. Hay habilidades para que dure más y habilidades. Bueno, puede ir mejorando el personaje, sí, años. de fuerza y de resistencia y demás. No, no fuerza hmm. no hay. ¿Fuerza no? no. ¿Dónde sí. ¿Dónde dices que está el, el, el Y? De la eh, está dentro del el, el, el, el sitio central de la ciudad. Es que yo no veo la ciudad. Está. Eh, ven a mí. Está justo. Astral, en pues el este vale vale voy para ti hay que buscar una serie de pistas hemos encontrado que nos van X, dando y en y sitio en sitio uno pone x2 otro ponía Y4. Mm -hmm. y griega 4 mm -hmm. y y z entonces si um, si es mucho el la Z significaría que um, es es, no es subterráneo, pero si es subterráneo vamos a tener un problema. Pues, vamos no te, a tener no te extraña contrario. que sea... Entonces sí. dices que en este laberinto de... Uh, no, aquí. Aquí ah. es. Eh. Si sí, sube esto... Ajá. Más ah. escalar. Entonces vale. Ahí estaba la... Espera, ¿este es el edificio correcto? Ah, sí, está aquí al lado. Ah, este uff, mira, mira, mira, otro otro de este. Que... ¡Oh! Qué mareo tío, ¿Dónde está? tío esto, dentro esto, de esto una dentro de una a ver el truco es donde está la y aquí esto no es aquí no hay ah no entonces ese no es, es este, Uy, este aquí, encima... el ¿O otro y4a -Y ah, bueno, es sí. el que hemos visto ya no bueno yo es por enseñándolo, es enseñarlo aquí en directo ¿Y pero eso sí, ah, es que está en varios diferentes sitios, pero ese no ah, es vale, la La vale. que yo he encontrado es verde. O sea... Siempre Andy, hay Y4. Apunta, está llorando aquí en donde estoy yo. Wow. apunta verde y... A ¿Y dónde estás tú? Acaba de morir, de caída. Creo que son directamente... Ah, bueno. Pero eran el pues, mismo color. No. Eran el mismo color todos. Bueno, si son Y4, da lo mismo. Vale, entonces, ¿y si intentamos ir a y a cuatro? Vale, entonces, había uno en el sur, había otro en el norte, pues vamos a ver, vamos a location party. Yo bueno, a eh, se van, a, ¿no? si apunta al pueblo ¿no? y ya está, ya, ya lo, lo vemos. Tengo una idea. Uh, en el spawn está lloviendo. ¿En el spawn? ¿En el spawn? Yo ya estaba, cuando le iba a hacer... ¡Ah, ¡Un pingüino! No, vale, pingüino, pingüino, no. ¿Un defender? ¿Qué es esto? Uf, qué... Qué lluvia está cayendo aquí. Qué, ¿Qué chulo. Vale, entonces. Um... Bueno, el efecto. Están mejorado, ¿no? Lo de la metro, lluvia. La... Antes llovía. ¿Qué? Antes llovía así. Uh, no. Qué chulo, ¿no? Estos han puesto lluvia, tormenta. ¿Qué más? Nieve se había antes, ¿no? No sé dónde que bajarme los gráficos que no me gustan los bajos FPS Entonces la parte cuando empieza eh, la partida ha empezado ya hombre La partida ya está Hombre tengo que, Entonces, que 200 a... personas aquí metidas a una partida Vamos a. Um, 24 las coordenadas 24 eh, vale cómo se miran las coordenadas Am um, f3 f3 interesante interesante entonces que a las coordenadas 2 pero nos uh -huh. falta el z a ver hemos hecho norte y sur uh -huh. tiene que haber al oeste o al este tiene que haber otro camino otra Una cosa. Cueva subterránea. ¿Dónde? Ah, es ¿será que... el cave? Pero te no, vamos a no poner puedes. location. No, esto no es. Location. Ey, ¿por qué no me sale ahora? Location. Location. Cave Party Spawn. Venga, location. Ahora, ¿cómo? Pero ¿cómo se ah, eh. A ver. pregunta. Esto. ¡Ey! Ah no, coordenadas 2000 Joder, ¿cuál es la coordenada 24? ¿Dónde debe ser? Súper lejos No, tiene que haber algo más Tiene que ser algo más A lo mejor es 22 Porque se me ha encontrado Ay y mira, 3, salgo ¿eh? de la cueva y está lloviendo Qué chulo, ahora están Dicen que han puesto eh... A ver, ¿dónde está en el mapa? Esta cueva ...han puesto el, el... ...lo diré... ...el tiempo... ¿no? El, ...el clima en tiempo real... ...o sea hay un... ...va cambiando ¿no? es cambiante por zona... ...con lluvias, tormentas y... ...bueno vamos a hacer un resumen un poquito así de... ...¿qué me dice aquí Beloren? ...dice Real Time Weather... ...han puesto lluvias, viento eh, trueno y rayos ¿vale? ...después... Cliff Towns. Eso es nuevo, ¿no? O sea, eh, ciudades en, en, en la montaña. Sí. Después dicen que hay eh, las, las cuevas interconectadas con los nuevos biomas. Eh, lo de no. bueno, parece que ahora se ven más lejos, ¿no? Los árboles. Nuevos, caras nuevos personajes. Y personalidades de los jugadores, no, los NPC. ¿Eso sabéis lo que es? Uh, supongo que hablarán diferente dependiendo en su personalidad. Mm, interesante. Uh, ¿qué? Vale, yo me voy a sentar aquí y voy a guardar el spawn y vuelvo a la partida. Eh, ¿Nos faltará entonces la coordenada Z? Puede. Dice el mercader que mi casa es mía y no la cambio por nada. Qué gracioso el tío. No, bueno, eso vamos no a lo es esto. Mercader. Eso no ah, es lo esto bicho, bicho, bicho, Vale, lo he matado. Eh, al oeste hay otro camino. Mm, yo estoy en una misión para ir 15.000 bloques. te Cállate bicho que no eras tan pesado. Pesa. Y al, al oeste está el barco ese saltando, tan gracioso. Hay otro... Ah, mira, hay una... A ver... Aquí hay un... Aquí hay un muñeco... Una estatua o algo... Luego está el barco allí... Y hay otra isla allí... A ver si consigo me seguís. Me seguís para el oeste a ver si aquí. Dice que hay que investigar por la jungla. Yo voy al suroeste. Estoy yendo al oeste. Que hay aquí. Un... una misión. Hay una especie de misión. Sí, ah, pero está encontrar. fuera. Pero está fuera del. Aquí arriba hay un puente. ¿Dónde estáis? No me Yo aparece estoy en el mapa a las coordenadas estas. A nadie me aparece en el mapa. A ver, te lo voy a marcar donde estoy. Estoy aquí. Joder, voy a ir superlajo lajo a encontrar una mega fortaleza y pues, nadie lo va a ver. Ah, cuando hace, sí. cuando marca un. Cuando marca una ubicación en el mapa, te dice las coordenadas. ¡Oh! Ajá, así que para buscar la coordenada 2,4. Has mirado allí, Andy. A... Oh, tracer, aquí, aquí tengo las coordenadas 2,4. Aquí la tengo. Está justo en la esquinita del <risa> mapa. Oh, el tesoro. <risa> ¿Dónde, te te ¿Dónde, te ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde el tesoro ha apuntado? Pero el, tesoro, el tesoro está lejísimo. Ahí os lo ha apuntado. Ah, pues entonces vamos nosotros allí, ¿no? Pues si queréis. ¿Qué? Pero bueno el tesoro ah, ¿sabes lo que podemos hacer? Va a pues vamos. El tesoro. tengo que ir al tesoro encontraré el tesoro ah, el barco está molesto pero no va, vamos si podemos hacer otro directo yo voy de... a ser el primer jugador en encontrar el tesoro y nadie me, me va a evitar que lo haga pero va a llegar hasta ahí si sí, está lejísimo sí, sí cómo va a llegar hecho, hasta allí? hecho viaje más lazo Sí, nosotros fuimos al desierto a menos de una hora. Hombre, sube a la montaña y te lanza, pero fue un camino larguísimo, ¿eh? Sí. Pero sí. Se seguro que será... Llega. Seguro que se queda ahí. Sí. O, se, o será, a ver, espérate. Si marco aquí... 14... 20, no, no hay aquí un 20 ni hay un 40, ¿no? No. ¿Tengo yo claro esto? Vale, me he subido aquí. Madre mía, anda que para llegar ahí arriba. Eh, no escucho a este hombre. No sé si está hablando ahí en Mambet. Yo no. Yo no estoy hablando. No, hay algún problema. No escucho bien este tema, ¿no? este es el servidor este. ¿Por qué no nos...? Llega, Tengo un llega problemita con el ¿Dónde? Hay un sitio que llega hasta coordenadas negativas incluso. ¿Está lejos? ¿Y seguro sí, que XY el... siempre? O sea, podemos hacer sí. otro directo de encontrar tesoro, no sé. Contra bueno, tesoro bueno. supongo que eh, sí, se, se irá. Que, sí, a um, Mira lo, eh, ah, mira, vale, Pero ahí, ahí tiene Decía 2X y 2Y 2X Tienen X. que ser coordenadas Pero, ¿cómo van a ser las coordenadas? No y, entiendo no, habíamos encontrado en varios sitios diferentes Esa coordenada Sí, entonces, ¿qué va a ser? ¿2? ¿La suma o qué? No, eh, um, 2x y 2y, puedes subir por ahí. Es que ha llegado y... arriba, ¿Bani? Uf ¿dónde? Entonces tendremos que ir a la coordenada um, x2 y ya, y ya, ya. Pero es que la, la coordenada x2 y 4 está en la esquinita del mapa, o sea, está a tomar viento. Y eso es donde voy yo. Bueno, pues si llega, avísame. Si está allí, pues ya iré yo otro día. <risa> ah, ya casi estoy. Como que llega, casi está. Sí. ¿Cómo ha llegado ahí. <risa> ¿Cómo? Tengo habilidades de um, sprint, super. ¿Pero a dónde va? A la esquina del mapa. O ¿Dónde sea, he señalado pues, yo? Aquí. aquí. ¿Dónde he señalado ¿Dónde yo? ¿Eso hay... donde estás tú? No, ¿dónde voy? Será... Pues venga, vamos todos para allá, pero no sé. ¿Dónde estaba la cueva? Estaba en... Mapa... ¿En esa dirección? No, sí, digo era... a ver si está en esa dirección y nos ramos sí. un poco. Poco de viaje, a ver que Si queréis matar en la cueva, está chula. No, la cueva está en otro sitio, pero espérate, a ver lo que hizo. odio a un bicho que me quiere matar. ¿Cómo ver ahora? O sea, ¿dónde vamos? ¿Vosotros me ¡Oh, Dios! Creía que era una tarántula gigante. Yo estoy ahora mismo en el party. ¿Por qué? Y no sé si voy a. Parecía un bicho viejo. Oye, bueno, no, no escucho, en no escucho bien este, en este Mumble, me está dando problemas. Eh, y no eh. escucho a este hombre. Eh, cambiamos en el otro servidor, por favor. Venga. Vale, un segundo que me están servido? persiguiendo 20 el, el, el otro, el eh. otro, ya sabéis. Eh, ah. A ver, a ver, si me oye ahora mejor. Hola, hola. Hello. Voy a avisar que no estamos teniendo problemas. Hola, ¿me oyes? ¿Me, ¿me, bien, oye? bien. ¿Me oye? Sí, yo estoy en la misión para tesoro. Y yo me llevo el tesoro. Hola, soy eh. Link, ¿qué tal? Espero que sea un tesoro tan bueno Que sea el mejor jugador del servidor Buah, Bueno, como luego te den un... No sé, un trozo de piedra Me voy a reír mucho Entonces, a ver yeah. Tengo que ir en aquella dirección Pero bueno, es que me voy a tirar uh, la, la, vidante, con... la vidante He encontrado <risa> el tesoro Un trozo de piedra en el suelo <risa> Bueno, pues mira Tú veas por el tesoro y nos cuentas, ¿vale? Si vale la pena no sé, uh, Hacer un, direct, hacer un directo hasta, la, no sé, hasta las 12 de la noche me han puesto aquí un. Esto Medio camino. ¡Oh, Dios! A lo mejor si sube a, esa si sube a esa montaña. A ver, te escucho un poco alto. Kaelan. Ah. Bueno, si te quieres unir, entra y echa un pa. vistazo a son Link. Me he tenido problemillas con el servidor de Mumble. de... No escuchaba a veces. A ver, ¿por dónde va? Medio camino, más o menos. No te veo, ¿no? En el márcame dónde por dónde va. Estoy justamente aquí. Uf. Vale, y ahora por las montañas sí puedes planear. Sí, y tengo esquí. ¿Cómo se hará el esquí? Que hay mucho hielo por aquí. Quiero decir ¿Que ah, tiene unos nieve. esquís? No, que ¿cómo se esquí, se hace esquí. Si hay mucho, oh, buena pregunta. mucha nieve. Por lo mejor hay que craftearte, te tienes que craftear unos esquís Ah, eso lo miraré en receta. Ah, bueno, voy a subir por aquí. No sé cuánto vamos a durar no sé la verdad es que no sé cuánto tiempo llevamos aquí Llevamos ya. hora y 20 Madre mía, se pasa, se pasa el hora y 20 llevamos de. <ríe> eh, con la tontería llevamos aquí. Ah, mira, aquí hay un. Aquí hay un... Fira era un administrador, ¿no? Ah, claro, el an Angel on Fire. ¡Hombre! ¡Es mi amigo! No? Espérate, sí, espérate, si este es el que le hice yo la entrevista. Sí, es, sí es el la Espérate, espérate. A ver, sí. Hello, my friend. Sí, uh, sí ha cambiado. Mm, pero está lejos. <risa> <risa> hey, no sé, no está ahí parado. Bueno, este es el administrador, de, este es el administrador del servidor de Belorén. Y también. El, y el que escribe en el blog. Y además, y además desarrollamos también. Desarrollador um, principal, ¿no? Sí. Venga. Bien, bien, bien. Uno de los desarrolladores, sí, de los Ahora estoy aquí. Y también él también hace live streams. Eh, sí, hace... Oh, por fin, uno, un checkpoint. Como haya muerto... ¡Oh Dios, que me he quemado en el checkpoint! Eh, pregunta, ¿dónde está? No te veo. Es ah, en el ahí? Estoy por aquí. Esto es muy sospechoso. ¿Qué es lo que ah, pasa? No, oh no? ¿Qué? Ahí ¿Qué? hay una muy, so una, una Andy, de muy Shh, Por favor, por favor Andy, encontrarte solo. ¿En serio? No, que he encontrado una generación muy sospechosa No sé si va a ser un valle Un oasis, no sé Ostras. Pero hay una parte he de muerto. Mapa A ¿Eh? ver, pues mira, si he muerto, a ver si aparezco en la montaña Ah, oh, no, aparece en el cave este estaba por esta zona Tenía que haber estado ahí. quieto A mirado donde he apuntado en el mapa Que hay algo muy sospechoso de la generación ahí Ya, ya, ya, ya Cinco... Ya. Catacumbas No Aquí, ¿dónde? No, ¿dónde he apuntado? No te... Aquí, ah, ah sí, aquí. Bueno, aquí Muy sospechoso ¿Dónde la No te veo He apuntado ahí donde... Ah, ha apuntado. vale, que he apuntado los dos. ¿Y que es sospechoso porque qué cae ahí? ¿No no ves cómo está como cuadrado? Bueno, ya, pero... Hmm, no sé. Voy a mirar a ver que... Si está chulo. Si está chulo, mando una screenshot. Mm -hmm. Oye, y la máquina esa, hay aquí una máquina de. Esto no, no lo había visto yo, lo este. Hay aquí como una. Una, una. A ver, Me saldrá una. Oh, no sé, una grúa, un ascensor. o... Algo. A ver si es. Jolines, tío. Vaya tino que tengo. Venga, sube, sube, campeón. ¡Wow! Mira. Qué chulo Qué? Está chulo Pero me pega tanto tirones de subirme los gráficos ¿Te has vuelto, Pani? ah no está mal, es como un um, lago Un mini lago Entiendo Es en como en un valle un mini lago Cuadrado Está oh, guay Uh. Ahora seguir buscando el tesoro. Oh, oh, oh. ¿qué hace? Oh. Alguien creo que va también. Ah, sí. ¿Te has cruzado con alguien? alguien yendo en, mi, en la dirección que oh. voy yo. Oh, Dan oh. carrera. Menos mal que soy muy rápido. Pero bueno, ya está detrás mía. A ver. Checkpoint. Justo en la dirección que voy. O oh, este. Uf. ¿Qué es rápido? Más armadura que yo y está en... casi detrás mía, pero ya no tonto porque fue pues más rápido. A ver, Bani, ¿estás por aquí? ¿Estás todavía ya. aquí? ¿No ha ido a...? No, Vaya armadura no. que tienes, ¿no? Más eh, chula. Eh, me voy a cambiar ya. Puedo enseñarme a la mía A ver, en enséñame tú... Tu... A ver, voy a cambiar bajando de la de la música, ¿no? Es Eh, que la mía brilla en la oscuridad, eh. Que la mía es en la oscuridad. No? Que casi me pego un susto a mí mismo. Está misma? gritando. Eso, te voy a bajar el volumen, ¿sabes? Porque gritas mucho, la verdad. No. Y te tengo, voy a bajar el volumen, ¿sabes? <risa> es, que, es que tengo, el, tengo que bajarme al micrófono de todo Vale, pues, abuja, un poquito el micrófono, anda. También me cambio... Creo que se me ha subido de alguna La gorra, que hay diferentes gorras. Vale, vale, ya. se me escucha ahora, todavía de hablar. ¿Sí un momento, sí. Ah, mira pues, qué gorra más chula. Un momento, que está enseñándome gorras, aquí Pani. Eh... O sea, que apaga la luz. Porque si te veo ahí con... me deslumbra. Bueno, y ahora no te veo. <risa> Pero sí, sí, bueno, se te ve ahí con tu armadura, tu gorro. Otra armadura más, reclam. Yo tengo... Voy a poner el martillo. Tengo un hacha de 21. ¿Y dónde está mi martillo? ¿Por El flash tu este era de 21. Verdad, ¿sí? Vale. Eh, me ha atascado en un árbol. Eh, ¿Esta otra armadura? Oh, no. Bueno. Oh, no. Bueno, ver, la armadura, aquí. ¿no? La capa me gusta mucho. Ay, sí, te fijas en la armadura de dragón. Mira qué cosa, macho, la voz. Te brilla en la oscuridad, eso es lo que acaba no. de decir. Qué. Qué sigilosa. No, mira, mira, mírala ¿No te recuerda algo? No Míralo, luz, quítala Quítala Mírala. ¿No te recuerda algo? ¿A un, ¿Un demonio? Ciudad. ¿Un dragón? Un dragón, no, no, no, es que ciudad. mira, míralo Tiene, una, el, tiene... ¿Dónde hay una... ¿Qué es lo que dice? Es mi armadura, si lo mira un pueblo En mi camino ¿Mm? Mi armadura, si lo mira Se parece a un dragón Ah, Chulo eh, Pero esta parte no es no mucho, ¿no? no, no ¿Qué? Tienes. ¿Cómo que no es mucho? ¿Búsqueda de un tesoro? No, no sé cuánto pero... dura Mula la armadura, ¿verdad? Estos que son unos niños vicios de Velore Y, y tienen eh. todas sus... Yo aquí toma, tengo una, una en armadura un... en el océano. de pobre Ya estoy en el océano, toma oh, oh. Ya casi estoy. Bueno, pero tengo aquí una super... Bueno, eh, otra cosa que han puesto es el... ¿No? El... Se me ha olvidado decirlo. Aunque un menor ¿Veis esa...? esa oh, no, me ese... Aquí, ¿sí? la, me saldrá... El, el movimiento que deja el arma, ¿no? También... Aquí sigue habiendo la... 170, casi 170 personas, así que... Dice Solín ¿Eh? que mañana va a compilar su servidor de ¿Qué? de Raspberry no, no, no. Pi. Eh, sí, pero no se está mucho. O sea, con ¿No? condiciones de 45 grados. ¿Nada? No, parece que no va bien. ¿Cómo se guarda el arma? Que nunca me acuerdo. La no. R. R. No, la R. Y, y oh, citados para cambiar de arma O sea, en la parte de ah mira Eh Cuéntame, es que ¿cómo que vas? Tengo que nadar en un océano lleno de pirañas ¿Pirañas? Sí, bueno, no. de hielo Pirañas de hielo ¿Qué pasa? ¿Te matan? Pirañas sí. eh, tiene... Tendré que beber mi poción, ¿eh? Pues entonces, Pero... si te matan a ti, mejor yo no voy, ¿no? No, no me van a matar. Eso no, ya... Tampoco son tan cuando le, a, le pego un golpe, ya se salen corriendo, literalmente. Ahora, que cuando, ahora cuando se bajan de vida los Te pizza... voy a bajar el volumen a menos 10. <risa> sí. Ay. Hablo abajo, por favor. Ya corren. Los eh, ¿Qué más podemos enseñar? Ah, otra cosa... Eh... Hay armaduras que puedo enseñar. En bueno, voy a bailar un poquito para que veáis cómo baila aquí mi personaje, me ha qué estilo tiene. No me digas que, que te han matado llegando al punto del tesoro del mapa. Ay, qué sí. risa. ¿En serio? Tenía un point, pero que he ¿Y dónde está el checkpoint? de caída instantáneo de 147 de daño nadando. Ahí va a bailar. Eh, ¿Cómo era la J, no? Bailando, bailando. Di, di, di, di, di, di, di, di. Baila, uno, baila, uno, uno, uno, venga, venga, venga, venga, vamos a bailar. Vamos a poner no. aquí: Dance. Dancing time. Y, na y nadado para tanto, tanto tiempo en el agua. <risa> que Ay, no Ay, no, no le gusta. Bajo. Al volumen. ¿Cómo, ¿Cómo lo bajo? No sé, ¿no? en el micrófono. A lo mejor de bueno, vamos a saltar para allá, anda. Venga. Ah, mira, me he de Uf, de madre de mía. De y yo con. Y yo con un pobre. A ah, ver manufosa. qué hay allí en el barco. A ver si en el barco no hay. ¿Se puede entrar en el barco? me, ha matado un barco. No me lo puedo Ah, traer. mira, ahí hay más fortaleza, a lo mejor hay más coordenado. A lo mejor me es me verdad. Me y está aquí barco. y el tesoro está aquí al lado. Y el otro se ha ido a la otra punta del barco. Ojo, hay diferentes coordenadas para otro, otro, tesoro? otro tesoro. Me extraña que la coordenada sea tan lejos. Es eh, un poco. En medio del océano, tiene sentido. No, en medio del océano, no. Está en la esquina del mapa. No, creo que ya no hay esquina. Es que el mapa es infinito. Eso sí. El mapa infinito. Es que si aparece. Donde hay tierra explorada. Pero el mapa sí, es infinito, llegando. pero el resto es agua que no. ¿Cómo que el mapa es infinito? El mapa es infinito, pero está lleno de agua Ah, bueno, vale, pero... Como el mundo Venga, hasta, otro, hasta otra, son link. Vamos a seguir aquí A Vamos a seguir este camino No, este es el camino del sur, ya lo hemos hecho No sé si... Eh. ¿Qué hay ahí? Oh, eso es un fallo? Se ve raro, ¿no? El horizonte. O oh, eso soy yo. No. ¿Esto qué tú? es? Ah, yeah, aquí hay otro. Oh. Uh. Oh. A ver. Ah no. Creía que había otro. Eh, además, otra está buscando serie? un tesoro, como alguna alguna cosa de uh, esas, como con una historia. de esa, el pues ten cuidado porque eso te mata. No, mm. Es que son muy difíciles cuando lo hicimos con el servidor Porque era, era una, una trampa de lag eh, Ah, mira qué gracioso Esa oh, línea sí Pues esa línea es que han cortado y pegado aquí mm. el mundo O sea que aquí lo han hecho en otra cosa ¿Y después la han puesto aquí? Mm. En ¿Y si...? Mira, sigue A ver una gema de estar flotando De esas, de las De la Vamos al este No hemos hecho el este, ¿no? Este eh, eh, ¿Y ahí? ¿Y eso de ahí? O sea, en esa dirección Allí, ese templo lo has visto Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir ¿En No el... No, es un templo Ah, ese es verdad ¿Cómo? Pues vamos a subir y a volar un poco no. Bueno, vamos a caer el agua ¿No se sí. puede correr más rápido en el...? Eh, mejorando Pero hasta yo lo tengo mejorado y voy súper lento. Vale, bueno, ¿lo tengo mejorado? Eh... Ah... No. no, ya no se puede mejorar, antes yo sí este se podía mejorar Pero ya no se puede ¿Cómo no va mucho más rápido que yo? Yo voy más rápido que tú pero, mamá, que no soy un super nadador. Hombre, es que soy un super nadador, las cosas como son. Vale, estoy en la playa, a ver. Es que por lo malo es que por la noche no se ve mucho. Vamos no, no, a ver si encontramos el camino. Ah, mira, por planeta. aquí, por aquí hay una escalera. Uh, vale, ah, vale, vale, ah, este otro nada, templo. Va haber aquí va a ver las coordenadas que no sabe él. Y van a decir, están en el 1200 <risa> pero, o sea, y te hemos tomado se, el pelo. Seguro que va a estar Seguro que va a decir. Um, Z a 50.0 en el cielo. Oh, oh, oh, oh. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Tatas? ¡No hay nada! ¿Cómo es que no hay nada? ¿Eh? Sí, sí, habrá algo. No hay nada. El vacío. ¿Cómo ¿Cómo se prende? Se prende? No, hombre, a ver. ¡Oh, no! No han engañado. A lo mejor está por otra parte. Como oh, ve, no wow. tiene mucha historia. No, tú te haces un propio personaje. Una isla con una montaña gigante. Se Eso se es se muy sabe. sospechoso, ¿verdad? Eh, pero no es en la coordenada Está puesta con la coordenada que nosotros nos hemos confundido y, A ver, que a lo mejor tiene su... No sé, tiene otra... A ver, vamos a ir subiendo es? por aquí he esperado para tener un checkpoint Ahí escalará ¿Dónde escalará? No te veo ¿Bunny? ¡Oh, no! Que me he caído no, pero no hay nada que... ahí arriba. Ah, eh, ¿dónde más? Eh, has dicho que no. dos... A ver, dos. mira el mapa, mira el mapa también. Aquí pone que hay... Oh. Vacío agua, es que no... Es que esta es una parte, eh. Slash... Slash copy o algo así. Yo quiero... Eh, nos vamos al este, que tú habías dicho antes, que vayamos al este. Oh, hay... eh, vamos al este, dice. El este, venga. Pues bueno, pero vamos a subir. Ah, mira, espérate, hay un camino aquí. Hay un camino para subir arriba. ¿A Arrib estoy. No, tú llega y nos cuenta. Bueno, de todas formas estoy aquí. A ver... Yo he aquí a la punta de él y voy a ir hacia el este. Que veo ahí. Me ha vale. el ordenador ¿tabas? otra vez. ¿Otra vez? Vaya ¿Vale, hombre. Bueno, yo voy a saltar aquí. Y enseño cómo lo bien que vuelo. Pero la cosa es que todavía no han lanzado lo de los piratas, o sea que lo tienen y de la parte y lo van a poner. Lo de los piratas, a lo mejor así no lo hemos enterado, eh. ¿Qué era lo de los piratas? Sí. ¡Ups! Como me lo esperaba, lo de los barcos me lo esperaba, pero lo de los piratas no. Sí. No, no A No, pero aquí hay un camino. Por fin estoy tan cerca. Tan, tan cerca. Pues al este, al este hay un barco que se el lo bien antes. Esto va a ser el último checkpoint antes de llegar al tesoro. Eh, me, me, se eh, podrían compartir los checkpoints y así no tra eh, transportamos puede, entonces, me... ¿Te voy a invitar? Claro que sí, te voy a invitar. A Panny. Era oh. con. Era Pani. Ups, que le he dado. Oh. Ay, vamos a hacer un directo de Cuphead, ¿no? Pronto. Pues vamos a hacer muchos directos, sí. Nos gusta eh, también jugar también Cap a Cuphead. De... Bueno, pero Ultimate. tenemos que retomar Cuphead. No jugamos últimamente. ¿Cuál tiene Gus? No, hay otra. ¡Oh! ¿Dónde voy? Ostras, ah, tú, tú vienes al este, porque el este es la parte y otra parte. No, o estoy, sea, aquí, si tú estoy aquí en, en una este. torre. Aquí hay una torre que no sé qué es. Ah, vale, pues, vamos. Y allí veo otro. Al fondo veo otro. Ah, bueno, eso claro, claro eso es la, la parte, hijo. Que me estoy haciendo. Uh... Quería más grande. Y a ver, location. ¿Sigue lo mismo? No, no veo. Location, location eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está? Location, party ¡Ah, PVE! ¡Hay algo nuevo! ¡Ah, PVP! Location, ahí hay torta A ver, ¿qué hay aquí ¡Oh! Están todos los, todos los bosses Han muerto ¡No, son jugadores! ¡Y me acabas de cargar unas cuartas. ¡Oh, my God! Espérate, pero yo tengo que coger el arma buena Ah, te, te voy a matar no, no te puedo matar, me voy a salir de la partida. lo siento. No, me vas a matar justo. No, no, mira, no puedo hacerlo. Vale, me salgo Toma, te he matado. No, sigo aquí. Estoy detrás, te, te... <ríe> te voy a matar, te voy a matar. Ay, no, Player! Oh, no, madre mía. música ¿eh? Ah, que otra vez. Estoy tan feliz, que hay una puta música. ¡Oh, my God! Bueno, claro, no, porque estamos en el mismo equipo, no debemos de morir, pero... Madre mía, ¡Me ha matado! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde apareció ya aquí? ¡Ah! ¡Que está aquí, venga! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Te a matar! ¡Pero me mata a mí, hombre! ¡Que hay que matar al bicho este! No, que no lo podemos matar, que... Yo sé. Y ¡Hay otro aquí! Sí se puede matar! Mira, estoy matando al Jetty. ¡Lo ha matado! ¡Lo he matado! Madre mía, otra vez me he matado Madre Ahora aparece... ¿Cómo, ¿Cómo se llaman esos, los magos esos? Oh, somos... ¡Ah, un Lo sabía, lo sabía ¿Cómo somos... se llaman lo, los magos esos? Dios, estoy tan cerca ¡Ah, papá! Eh, ¡Mátate! Ven, ven para acá Ven al, a la fortaleza de atrás Ven a la fortaleza Sí, voy a la fortaleza de okay. aquí. Sí. Ahora, ¿cómo, cómo irá ir al comando slash? Slash. Location, location. Oh, no. oh qué me ha dado! No, no, no, no ha sido el PVE. PVP. No. PVP. <risa> <B -B> <risa> Andy, ¿cómo era? B era. B eh, ba ah, no, pero. Me ha puesto musidominosa, eh, estoy, estoy aquí en el mapa Vale, ¿Y eh, ¿qué pasa? At, no, slash spawn, at, estoy aquí slash location time Madre mía en el mapa, ¿Y qué ha pasado? no encontrado ¡Ah, algo? ¡Smoke! Me ha eh, smoke. En mapa, o sea, ¡Smoke! ¡Oh no! El, estoy dentro del dragón A ver si lo puedo montar Me <risa> <No, no, risa> no estoy no, dando mucha caña ¡Oh, oh of, madre the the mía, oh, qué oh, lío! ¡Ah no! no. Espérate. poco. Bueno, pero estoy cogiendo una experiencia brutal, ¿no? A ver, voy a cambiar de arma. Porque la verdad es que el arco aquí no me sirve. Bueno, el arco sí. Voy a cambiarlo por la. Esta. tengo que ponerme Está matando a Aquí tengo que ponerme los shaders. ¿Por qué no me deja ponerme el cetro Ah, porque a lo mejor tengo que estar vivo. Slash location spawn. ¿Cómo? Haz slash location spawn. O Sammy, mira estas cuevas. Oh, Dios, mira estas cuevas. ¿Puedes hacer slash location spawn? Sí, sí, puede ahora. Spawn sí. Sammy, mira esta cueva. A ver esto uh, lo. Uh, uh. Um, pero ahora lo que ah, quiero, sí, una sí, vez que llegues eh, a la town la Una vez que llegue a la town, quiero que hagas Flash Bat able Era. Enable ¿Por qué no me deja cambiar? Ah, porque no tengo nivel. Si no tengo nivel no me puedo poner un arma. ¿Puede ser? Eh, Puedes ir a la FTA y poner Battle Mode PvP. ¿Sabes lo que hace? Es que puede la gente que tiene Battle Mode PvP enabled se pueden eh, pelear. Ahora, Yo estoy matando al Location PvE. Uf, y qué lío aquí, PvE. tío, con tanto. Pero bueno, está funcionando bien el servidor, ¿no? A ver, ¿qué tal va? Eh, 130, hay, hay 120 de pin. ¡Ha muerto! No está mal, ¿no? Mira, mira. Estoy aquí en el mapa ¡Aquí! Ah. Uh ¡Oh, oh! <risa> oh La tarántula que me está dando Ha muerto ¿De ahí en el mapa dónde estoy? ¡Ay, ay, ay las tarántulas! odio las tarántulas qué? ¿He fallado? Tiene mil de vida El bicho ese ¿Lo habéis visto? Sí, sí bueno, voy a ir despidiéndome aquí en el maravilloso Velorin. Voy a subir aquí a lo alto para que veáis la pista. Y voy a dejar.. que ya llevamos, ya llevamos un buen rato, ¿no? Venga, que veáis aquí la batalla épica del momento. ¿Esto qué es? Oh no, soy sí, soy yo. Vale. Qué cerca, qué cerca, qué cerca. Bueno chicos, vamos despidiéndonos Peloren en 0.13 Ha estado chulo, ¿verdad? Sí, Y estoy a punto de llegar Tenemos cosas nuevas, La... tenemos el clima nuevo Está muy chulo Tenemos el... cueva ¿No? Sí. Cuevas, ¿qué más? Tenemos... ahora se supone Que puede hacer armas Modulares, o sea, ir sí. modulando Un arma y haciéndotela y tenemos. Eh, bueno, los NPCs que ahora tienen personalidad propia. Ahí hay una buena. ¡Uf! Oh my god. ¿Y están spawnando miles, miles. No, no entra no entra oh, no entra eh, Dios mío. Mucho. La, la, la. No. Es eh, eh, el final Eso para no. mi ordenador. Pero bueno, nada, que os invitamos a que probéis este juego. Está en desarrollo, ya sabéis. Acordaros, una pre -alpha. Es una a pre eh, lo mato el golem mato el golem muerto el golem bueno que es, escuchadme por favor para para ¿Sí? me escucháis somos jugando linux.com ya sabéis estamos en YouTube estamos en Twitch jugando linux.com linux lo podéis encontrar estamos en Telegram en Matrix y más todo y, y en Twitter por supuesto seguirnos vale eh, ya sabéis, nos gusta mucho Belorin, siempre, siempre, siempre, siempre nos gusta enseñaros las novedades de este maravilloso proyecto. Y hasta aquí ha sido todo. Eh, un saludo y gracias a Santi, que no hemos podido terminar de hablar con él. Y gracias chicos a nuestros expertos de veloren en Jugando en Linux. Eh, Queréis decir adiós, adiós. Adiós. adiós. Adiós, hasta otra, adiós, adiós, adiós.